Buenos días, el día de hoy vamos a estar hablando de todas las herramientas que necesitamos tener a mano para sacarle bisel a cualquier placa, en este caso a un acrílico. La primera herramienta que necesitamos es una lima, ¿sí? Las limas las encontramos en el mercado de diferentes tamaños, eh, hay unas que tienen mango y hay otras que no lo tienen. Aquí tengo cinco limas que no tienen mango, estas dos son del mismo tamaño pero esta es mucho más fina que esta, ¿sí? esta deja mayor cantidad de textura. Esta es una lima muy fina de menor tamaño que nos sirve para hacer cosas delicadas. Esta tiene de forma triangular y la compré para ver si me iba a servir y me di cuenta que es muy trabajoso estar usando este tipo de lima. Es mucho más sencillo sacar bisel con una lima que sea de este tipo, ¿sí? Eh, que esté flat. Este tipo de limas que no tienen mango, pero tienen de textura jóvenes impresionante o sea lo estamos viendo aquí y también si la volteamos qué pasa si yo utilizo para realizar un bisel una lima con tanta textura voy a dejar un bisel lleno como si fuera una carretera llena de curvas sí eh, todas esas todas esas hendiduras que se produzcan con la lima van a agarrar tinta y lo que queremos, jóvenes, son dos cosas con los biseles: Que no se noten y proteger nuestro papel, fieltros y el rodillo de nuestra prensa. Ese es el objetivo de, los, de hacer biseles. ¿sí? Hay este tipo de, de limas que es la, la que yo le daría un sí en absoluto. Eh, tiene muy buen tamaño, tiene mango, el cual es muy ergonómico y la textura es muy fina. La puedes usar para tanto placas chicas como para placas de gran formato. Después, otra herramienta que nos sirve para hacer biseles son los raspadores, rascadores o raedores, como también se les llama, ¿sí? Yo normalmente empezaría con esto para hacer el trabajo duro, si quieres después eh, utilizar un, un raspador o rascador o eh, raedor. Eh, y ya a lo último para dejarlo absolutamente hermoso y que no tenga ninguna ningún pocito donde se vaya a poder depositar tinta, yo te recomendaría que uses un bruñidor y aceite de cocina para que el bruñidor se deslice mejor. Para hacer un corte y que los cortes sean derechos, les recomiendo tener una regla a mano. Si es una placa Chica, podemos eh, tener un, una regla de menor tamaño, ¿sí? En este caso es de metal. Si es una placa grandota, ya nos convendría tener una regla grande, ¿sí? Como este metro. Hay metros de plástico y hay de, hay de madera y de metal. Este es de plástico. Para sujetar la placa, que en este caso va a ser de acrílico que cortemos, la regla, vamos a utilizar prensas tipo en C, en la mesa les estoy mostrando de dos tamaños, esta yo se la recomendaría para cuando una placa es chica, en ese caso menos es más. Si la placa ya es de tamaño mediano o placas bastante grandes, yo les recomiendo una prensa tipo en C ya más grande. Te permite dos cosas. Trabajar en una mesa de mayor grosor y además te permite, dado que la placa es más grande, de mayor formato, entonces se involucra más fuerza a la hora de sacar los biseles. Entonces un, una prensa de de mayor tamaño nos va a ayudar porque es más fuerte, tiene mejor amarre, ¿sí? Pues eh, eso fue todo el día de hoy relación a las herramientas que necesitamos para sacar biseles. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video en el que ya estaremos cortando nuestro acrílico y después sacando biseles.